¿Cómo están? Hoy vamos a ver las 7 cosas diferentes entre América Latina y Francia Entonces siete cosas que para ustedes latinos son muy raras O no tan exageradamente raras Pero igual que uno está como Mmm, qué curioso, aquí no pasa, acá Bueno, vamos a empezar Cosa rara número 1 los perros. Bueno, primero que te he dado también, eh, hay que subrayar que no hay muchos perros callejeros. O sea, en Colombia, por ejemplo, hay muchos que viven en la calle. En Francia, en general, no viven en la calle, pero eso no es la cosa rara. La cosa rara es cómo llamar a un perro. ¿Cómo ustedes llaman a un perro si quiere que el perro escuche y le mire a usted? Pues el ruido es así. Eso es el ruido que se hace en Latinoamérica para llamar al perro. Sin embargo, en Francia no se hace así. O sea, en Francia al final ni se llama un perro, primero porque pues, no hay perros callejeros primero y segundo pues si se llama el perro de un amigo pues uno sabe el nombre del perro. Así que no existe para nada en Francia el ser XX. Si van a Francia, bueno, o a Europa, hacen XX un perro, <risa> ni lo voltean a mirar. Y los nombres más populares para las perras, o sea, no hablo de groseramente de, de mujeres, no, del animal es... Bueno, hay Luna, se dice también en francés hay muchas perras que se llaman Luna Algunas Lola Lola o Maya Y para los hombres machos esos son los chistosos nombres, son muy diferentes a los de Colombia Aunque Max también está Bueno, en América Latina, bueno, sobre todo en Colombia está el Tommy Está el, bueno, para la mujer también la hembra, la Luna eh, Pero para el hombre entonces Max Y por ejemplo también está Oscar Aquí creo que es más en América Latina como nombre de hombre pero en Francia Oscar puede ser para un perro macho. Cosa rara número dos, los horarios que cambian. Lo que pasa en Francia, o en Europa, o en Estados Unidos, obviamente también me imagino en México, en Argentina más, o menos sea, cerca de los polos, van a cambiar los horarios. En Colombia por ejemplo no cambia, en Perú tampoco, bueno en Perú tengo dudas. Eh, lo que pasa entonces, tenemos por ejemplo el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el día va a ser muy chiquito, o sea, se levanta el sol como a las 7 8 de la mañana y se oculta a las 4 y media de la tarde, o sea que el día no dura nada. Pero obviamente cambia poco a poco, eso es el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, luego por ejemplo el 21 de febrero tal vez oculta más o menos a las 6 de la tarde el sol, etcétera, Hasta que llegamos al 21 de junio, el solsticio de verano, donde el sol se oculta muy tarde a las 10 y media de la noche. O sea, a las 10 está todavía de día en verano. Y el sol amanece a las 5 de la mañana, o sea, de las 5 de mañana, mañana hasta las 10 y media de la noche, hay sol. Bueno, sol, tal vez no sol, pero es de día. O sea que a veces yo paso cuando esperan en Francia ay, vamos a la tienda, ay, espere, son las 9 de la noche. Y yo, ay, verdad, verdad, o sea, porque de las 9 de la noche está reclaro todo. Entonces, eh, esos horarios que cambian tan locamente, obviamente, pasa mucho... En Europa, en Estados Unidos, ahí me pueden decir los mexicanos y argentinos cómo son sus horarios, los solsticios, etc. Y también una cosa rara es que por esos cambios de, de luz, de amanecer, de sol, etc. Para ahorrar la electricidad se cambia dos veces al año el horario, en marzo y en octubre en general. Para cambiar la hora de verano, la hora de invierno. O sea, que nos avisan en la tele, en las noticias. Bueno, no olviden, por ejemplo, en marzo, al final de marzo, cambiar los horarios esta noche a las 2 de la mañana, agréguenme una hora y va a ser las 3 de la mañana. O sea, que se tienen que cambiar los horarios para que se pueda ahorrar la luz de, de, de, la, de la calle. Y entonces sí es complicado, porque si uno se lo olvida, pues va a llegar tarde el trabajo o oh, a llegar temprano, pero obviamente las noticias lo informan mucho y obviamente se hace a veces automáticamente con la televisión se hace automáticamente, el internet se hace automáticamente, solo los relojes que ahí nos toca a nosotros pero ya, una semana incluso antes, bueno tampoco, tres días antes de cambiar el horario, siempre avisan cuidado que este fin de semana se va a cambiar el horario, lo vamos a cambiar, hay que agregar una hora a las dos de la mañana pongan a las tres, etc. Bueno, abre mucho, pero sí los horarios son bastante locos Cosa rara, número 3, el calor eh, Entonces estamos hablando de los horarios, del verano Y muchos en América Latina cuando hace frío me digo Uy, qué frío Y muchos latinos me van a decir Oye, pero usted es de tierra fría, debe estar acostumbrado Y ahí es donde se están un poco equivocados Porque en Francia puede hacer mucho calor O sea, lo que es junio Julio, agosto, septiembre Son meses donde es fácil hacer 30 grados A veces puede llegar a 35 40, bueno 40 no pasa mucho Pero puede pasar Y puede estar, estar dos semanas de, con más de 30 grados o sea que podemos tener calor, obviamente me parece que en Francia son como más o menos 8 meses de más o menos frío Obviamente que hay meses mucho más fríos que otros y como 4 meses más calientes Entonces por ejemplo en Bogotá, en La Paz, en Quito, en muchas ciudades de Venezuela, bueno de Chile, todos los Andes Tienen ciudades que todo el año van a estar fríos Entonces en Bogotá por ejemplo se quejan a veces, uy qué calor hoy! pero oye, si vas a Francia en verano Cuidado que eso es un calor de verdad y todo el día entonces si sí, el calor existe, entonces no solo es frío, frío, frío, también existe un poco de calor, bueno, un poco, entre comillas, este poco, porque puede ser cuatro meses con mucho calor. Y hablando de tierra fría, lo un poco raro también es que en Francia, eh, en todos los baños, para lavarse las manos, baños públicos o baños en la casa, tenemos agua caliente. O sea, a mí en América latina en general lo malo a mí me parece es lavarse las manos con agua fría cuando hace frío, obviamente, depende de qué ciudad de América Latina, cuando es caliente es rico. Pero en Bogotá, por ejemplo, me imagino en La Paz, lavarse las manos con agua fría muy temprano no mucho. Entonces si sí, tenemos más como baños con agua caliente y en general, por ejemplo, es muy normal en Europa, en Europa y más en Francia de lavar la losa con agua caliente. Mientras que ya me acostumbré aquí a lavar con agua fría y para lavar con agua caliente se usan unos guantes de caucho para no quemarse. cosa rara número 4, la inmigración, o sea, muchos creen que Francia es de eh, ojos azul, altos, blancos, monos, no, hay mucha inmigración en Francia, entonces tenemos muchos negros, muchos árabes, entonces somos ya físicamente, en, no solo somos blancos, lo que podemos decir, en la etnia blanca, ya hay muchas etnias en Francia, y hay mucha, mucha mezcla. Obviamente en América Latina también hubo españoles, eh, se, se mezclaron con, lati eh, con indígenas y con negros. Podemos decir que en América Latina también hay mucha mezcla, pero digamos que en América Latina sería más como tres mezclas. Aunque obviamente hubo muchos árabes que llegaron a Venezuela, muchos asiáticos a, a Perú. Pero podemos decir que en general América Latina son tres razas bien mezcladas. En Francia ahora están casi todas las razas mezcladas. Ahora muchos asiáticos, muchos blancos, muchos negros, muchos árabes, muchos latinos, etcétera. Entonces, si sí, estamos muy mezclados, por ejemplo, yo tengo un sobrino eh, cuyo papá es de Vietnam, entonces es mestizo. Eh, tengo un hermano que se casó con una china, entonces me imagino que tendrá un sobrino mestizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi sobrino, que es mitad asiático, mitad blanco, le gusta un árabe y tal vez tengan un hijo algún día. Entonces sí, estamos muy mestizos ahora Y no solo es de, ay, en Francia blancos No, entonces si van a Francia van a ver muchos negros Y muchos árabes, y mucho más negros En París, por ejemplo, que negros en Bogotá O negros en Perú, en Lima Bueno, en Lima, porque Perú es grande eh, Que en México ciudad, o sea Buenos Aires, o sea, tenemos mucha mezcla Obviamente en América Latina también Pero no hay que olvidar que cuando van a Francia No solo van a ver blancos Punto número 5 Ya casi terminamos las universidades gratis. Entonces yo que soy docente de francés, eh, aquí veo como es muy difícil en Colombia para los estudiantes ahorrar para, trabajo, eh, para, no, ahorrar para estudiar. En mi país todos los estudios son gratis. Existe un pequeño porcentaje, yo creo que el 90% de las universidades son públicas gratis y un pequeño porcentaje como 10% privadas. ¿Y quién va a las privadas? Me imagino que el hijo del platudo que quiere una mejor educación, que la pública para ellos va a ser ay no, la pública viene cualquier persona, entonces si todo es gratis, incluso lo que pasa por ser tan gratis, hay varios estudiantes que a veces van a la universidad, no van casi a clase, capan solo para ganar becas, hablemos de las becas o subsidios, en Francia cualquier estudiante cuyos papas no tienen sueldos muy elevados, Pueden ganar plata para estudiar Yo, por ejemplo, o sea, no soy un pobretón ni nada Pero que mi mamá eh, Pues mi papá, la estimación de falleció Entonces mi mamá estaba sola Entonces no, no íbamos muy bien El nivel plata, pues tampoco está Ahí no me quejo, o sea, no estamos los ricos de Francia No, pero tampoco los pobres Pero por no tener subsidios tan elevados Yo ganaba muchas becas, o sea, era muy fácil Ganar dinero para estudiar, e incluso mi mamá muy amable, yo dormía donde es su casa y ella, bueno, ahórrate ese, ese subsidio, no lo, no lo gastes para el apartamento. Entonces yo ganaba plata al final y muchos franceses así ganan plata. Estudiando se puede ahorrar. E incluso si uno va a estudiar a otra ciudad europea, lo que se llama el programa Erasmus, te dan más plata. O sea, yo cuando estudié en España ganaba eh, mil euros al mes, 900 algo. Es mucha plata, eso es el sueldo mínimo casi en Francia. Es mucha plata. Entonces se puede eh, estudiar totalmente gratis y otra vez volviendo, hay muchos estudiantes que se inscriben en la U ¡Ay, me inscribo en la U! Voy a capar, ver a los amigos y ganar el subsidio Entonces si sí, eso pasa, se puede ganar dinero E incluso otro dato, se puede ganar dinero en Francia después de los 25 años Si eres un ciudadano francés y no tienes empleo, se puede ganar 500 euros entonces se puede ganar de manera fácil dinero en Francia. O sea, obviamente no digo que es la buena solución, hay que trabajar y ser inteligente, pero digo que sí hay muchas ayudas en Francia que no pasan para nada en América Latina. Así que si eres francés o si algún día te casas con una francesa, o etcétera, etcétera, puedes estudiar gratis, ganar dinero estudiando y puedes ganar dinero si buscas un empleo y tienes más de 25 años, ya que el gobierno ayuda a las personas que buscan empleo dándoles dinero. Entonces sí, muy interesante, ¿no? Cosa número 6, la palabra gomelo. Gomelos en Colombia, en eh, Argentina chetos, eh, fresas en México, cuicos en Chile, pituco en Perú, cifrinos en Venezuela, pipis en Costa Rica, pelucones en Ecuador, jevitos en República Dominicana, yeyes en Panamá. Bueno, esa es mi búsqueda de hoy. Bueno, gomelo, todas esas palabras que acaba de decir, che, todos, esas Quiere decir una, una persona adinerada, un poco prepotente. Entonces, bueno, aquí llego hasta aquí, hasta o donde no estamos hablando de, del lenguaje, aunque es interesante. En Francia, ahora la última cosa rara es que a, a gomelo, petú, pituco no es, etcétera, pelucones, perdón, etcétera, todo eso, eh, se les dice bobo, am, am bobo. Entonces, un bobo. No sé hablar español. Un bobo en español es eh, un idiota, pero en francés un bobo Bobo es una persona que tiene dinero y que es un poco complicada. Entonces, sí, eso era la cosa número 6. <risa> cosa rara, número 7: ser moreno. O sea, broncear, el verbo broncear incluso no existe casi en América Latina y voy a broncear, eso no existe casi en América Latina Pero en Francia cuando hay mucho sol a uno le gusta mucho ir a un parque o a un lago para broncear Obviamente se pone un bloqueador para no quemarse porque la piel puede ser frágil y es malo pero nos gusta ser trigueños, o sea que eso viene más de, del pasado, de la Edad Media del Renacimiento porque bueno, más del Renacimiento porque cuando uno volvía trigueño es porque uno había viajado. Entonces era como, un, como una muestra de poder. Pero hoy día todavía se aplica también ser trigueño, broncearse es como mejor como para seducir a una mujer, es mejor tener un color en general eh, trigueño, mientras que en América Latina en general les gusta más blancos. Entonces podemos decir que blancos les gusta mucho, mientras que países como China, por ejemplo, ¿no? mi hermano mío que se casó con una China, una China de la China, ella por ejemplo odia ser trigueña y los chinos odian broncear, pero los europeos amamos broncear y más en Francia. Entonces cuando hace calor, ahí vamos a broncear, nos ponemos bloqueador y hablamos bajo el sol. Esas fueron las 7 cosas más diferentes en eh, Francia para ustedes latinoamericanos. Bueno, si te ha gustado el video no olvides poner like y suscribirte al video Hasta luego